Seis en punto en Colombia, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este viernes 20 de enero de 2023. Saludamos a quienes están conectados y a quienes nos siguen a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. En cámara de seguridad quedó grabado un sujeto cuando hurtaba el medidor de agua de la sede Comunicaciones.com. Comunidad Campesina de los Páramos de Berlín, Almorzadero y Santurbán llevan a cabo bloqueos en las vías por desacuerdos con el Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno Nacional brindará herramientas de diálogo con el fin de resolver la problemática por la que se lleva a cabo el paro campesino en Berlín, Almorzadero y Santurbán. Autoridades de salud dieron a conocer que se notificaron 20 nuevos casos positivos de COVID-19 en el distrito. Una junta por la repunta es la actividad que se llevará a cabo este domingo en el mirador de la repunta del barrio Arenal. En los deportes, jugadores de la Academia Club Deportivo Calidad hablaron para enlace noticias sobre las expectativas que tienen frente a su desempeño como futbolistas. Y al cierre, Gobierno de Santander, luego de la aprobación del proyecto de ordenanzas que autoriza vigencias futuras para el malecón de Topocoro, muestra el render del megaproyecto turístico en la represa del río Sogamoso. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Damos inicio a la información. En cámara de seguridad quedó grabado un sujeto cuando hurtaba el medidor de agua de la sede Comunicaciones Dígame.com. El hecho se dio en la calle Centenario del Distrito. Los colegas de la empresa de comunicaciones Dígame.com han hecho circular este registro de video donde queda en evidencia la forma como un sujeto hurta el medidor de agua del establecimiento comercial. Cuando llegamos en la mañana a las oficinas de Dígame.com.co vimos que había muchísima agua regada y nos dimos cuenta con los vecinos que se habían llevado el contador del agua. Entonces ahí empezamos a mirar para ver si se habían llevado más cosas, pero no, todo estaba en orden. La señora de la floristería se dio cuenta primero porque ella pensó que se habían llevado el contador de ella y pues ya en videos que en las cámaras logramos evidenciar ...que solamente un señor se sentó en la banca... ...y con arma blanca intentó abrir una de las tapas del contador... ...y como no pudo con esa, entonces prosiguió con la de dígame. Con toda la pericia del caso, el sujeto arranca del medidor... ...y luego de empacarlo en una bolsa, huye en su bicicleta. Y pues sí, hacemos un llamado a, toda la, a todos los vecinos... ...a que por favor estén muy alerta ...para que no tengan que pasar por esta situación. La pérdida de agua tras el hecho ocurrido es incalculable... ...y el costo de dicha pérdida deberá ser asumido ahora por los afectados. Los colegas de la empresa de... Autoridades de salud dieron a conocer que se notificaron 20 nuevos casos positivos de COVID-19 en el distrito, los cuales continúan activos recuperándose en sus viviendas. Desde la Secretaría de Salud se dio a conocer la situación actual del COVID-19 en el distrito, con fecha de corte del 6 de enero hasta el 14 de enero. En este lapso se notificaron 23 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Asimismo, se registraron 20 nuevos casos positivos, 3 en mujeres y 7 en hombres. Estos 20 nuevos casos continúan activos y se recuperan en cada una de sus viviendas. Afortunadamente, no se notifican personas en unidades de cuidados intensivos ni fallecidos en este último reporte. De igual forma, las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad para que no bajen la guardia con esta enfermedad y sigan haciendo uso de los protocolos de bioseguridad y autocuidado con el fin de no darle cabida al virus. Ante cualquier síntoma, sospechoso. recomiendan dirigirse inmediatamente al centro de salud más cercano.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 La comunidad de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Berlín llevan a cabo bloqueos en las vías en forma de protesta por el desacuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, han manifestado que en los últimos años han tenido que dialogar con seis ministros y hasta el momento ninguno les ha dado una solución a los problemas sociales y económicos, por lo que piden dialogar directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro. Con este paro campesino se paralizan las actividades de siembra, recogida y transporte de los productos hacia las diferentes ciudades del país, lo que podría generar un desabastecimiento de productos como papa, cebolla, hortalizas, lácteos, carne de ganado vacuno, entre otros. Los manifestantes aseguran estar cansados de promesas y de diálogos que se vienen postergando hace aproximadamente 10 años con respecto al tema de la delimitación de los páramos, quienes piden que ésta sea por encima de los 3.500 metros y no por debajo de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La movilidad, por supuesto, también se ha visto afectada con estas protestas en la troncal central del norte en sus conexiones hacia Cúcuta, Bogotá y Boyacá.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 Con respecto al paro campesino que viene adelantando la comunidad de los Páramos de Berlín, Almorzadero y Santurbán, se pronunció el gobernador encargado Miguel Guillermo Sarmiento Sarmiento sobre las posibles herramientas de diálogo que brindará el gobierno nacional con el fin de resolver esta problemática y otorgar la mejor solución. Presencia del gobierno y quieren una reunión directamente con el presidente de la República y para eso viene la viceministra de la del interior para atender esa demanda y fijar una fecha de encuentro de vuelta de Santa María. Está en, en la región de Curos, en el sector de ha hablado con ellos y, pues, esa es la demanda específica que hay. la fuerza pública eh, pues, hace un, un, un desbloqueo de una enorme cantidad de vehículos que hay en esas dos vías porque el volumen es inmensa y Nosotros pues, lo que estamos expedientes es que se respeten, que, que se atienda la protesta, pero, pues, hay que esperar cuál es la propuesta que se hace durante el gobierno. El gobierno espera poder llegar a un acuerdo con esta comunidad campesina y levantar los bloqueos en estas vías. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita. www.cron.com.co Y a esta hora saludamos a Lirio Amado, quien hace parte de la protesta contra el proyecto minero de Colco en el Carmen de Chucurí. Muy buenas tardes, Lirio. ¿Cuál es la situación de la protesta en esta fecha? Eh, hola, muy buenas tardes. Pues eh, estamos ubicados en el sector de Oponcito, oponiéndonos a un proyecto minero que hay que la casa le dio a, a la empresa Colco. Entonces, estamos acá presentes, estamos oponiéndonos a ese proyecto y no revoquen esa licencia, eh, no nos sirve. Por eso estamos manifestando, ya llevamos 12 días y aquí estamos presentes. Señora Lirio, ¿qué tanto se ha avanzado en el propósito de cancelar la licencia aprobada para la explotación de carbón en esta zona? Pues ya han venido una comisión del Ministerio de Ambiente, igualmente el ANLA ha estado en el territorio, citas técnicas, el Ministerio de Minas también ha llegado a, y el mismo director de la casa fue y revisó el terreno, que él mismo se dio cuenta que, que no era el que hacía la licencia. Entonces pues, Luna la decisiva, el lunes es el lunes decisivo de que revoquen ese esa licencia. El mismo gobernador eh, ha dicho que tampoco está de acuerdo con eso. El director de la Agencia Nacional de Medellín también ha dicho que no está de acuerdo con esa licencia. Esperemos que el lunes nos den una un parte final para poder levantar el palo. Muy bien, bueno, ¿qué ha dicho o qué se ha dicho desde el gobierno nacional ante las protestas y las reclamaciones de ambientalistas de Santander? pues eh, eh, a favor de nosotros eh, ellos entienden la situación pues como es una corporación autónoma ellos, ellos sí nos han estado acompañando y pues eh, no están de acuerdo con ese proyecto minero porque eh, nuestro territorio siempre ha sido agrícola y, y estamos en, en, un, en un balance de que, de que eso eh, de, ya el director de la casa es el que da el, el punto final si va o no va, pero sí de las Muy bien, allí estaba Alirio, quien hace parte también de estos manifestantes ahí que están en protesta contra la minería en este sector de Santander. La Uis tiene una nueva forma de ingreso: curso, concurso, estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la Uis Barranca Bermeja.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 A esta hora hacemos una pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes, porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.chrome.com.co. Este viernes 20 y sábado 21 de enero, Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica condiciones y restricciones. Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre, donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos, donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Accede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barrancabermeja. Un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS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 condiciones y restricciones. En Bestec tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Bestec tienda de tecnología. 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Una junta por la repunta es la actividad que se llevará a cabo este domingo en el mirador de la repunta del barrio Arenal. Toda la comunidad barranqueña está invitada a vincularse a esta actividad. Este domingo 22 de enero se llevará a cabo una jornada de limpieza en el mirador de la repunta del barrio Arenal. Comuna 1 del Distrito, denominada una Junta por la Repunta, con la que buscan embellecer este sector de la ciudad. Ya se trata de una jornada de limpieza y de sensibilización a la comunidad, de la importancia del medio ambiente Milady de, y de la importancia de cuidar la biodiversidad que nos rodea como barranqueños, entendiendo que estamos en, en, situados en un territorio con mucha biodiversidad. Más allá de una limpieza, también es una concientización a la comunidad de cuidar nuestro territorio, de la importancia de nuestro río Magdalena y así y poder tener una actividad muy bonita y decir a los barranqueños que pueden venir a tomarse la foto en los atardeceres de la repunta en el barrio Arenal. Esta actividad es liderada por el movimiento juvenil y apoyada por la Junta de Acción Comunal de este barrio entre otras instituciones. Nos está acompañando la Junta de Acción Comunal del barrio por eso la actividad se llama Una Junta por la Repunta es esa juntanza de organizaciones que vienen aquí a ayudarnos, estamos a la espera de que venga la CAS también a hacernos acompañamiento técnico, veolia eh, creo que va a venir la institucionalidad como lo es la policía de medio ambiente y va a ser una actividad que va a contar con profesionales en el tema para poderla abarcar y va a ser muy bonito. A partir de las 8 de la mañana de este domingo se estará llevando a cabo esta actividad a la que está invitada toda la comunidad barranqueña. A partir de las 8 de la mañana estaremos en este sector, en La Repunta, en el barrio Arenal, como uno uno de Barranca Bermeja. Eh, el grupo está muy organizado, va a tener un, un grupo que va a ser encargado de logística, que va a estar en la cancha de micro, guiando a aquellas personas que no saben es, dónde es el lugar, entonces pueden llegar a la cancha de micro y ahí el grupo de reforma juvenil los va a guiar al sector para que puedan llegar. Las puertas están abiertas, no hay límites para las personas que quieran venir a este sector a apoyar, ya sea con hidratación, con mano de obra, acompañamiento o a venirse a tomar la foto en el atardecer del barrio Arenal. Con esta iniciativa la comunidad busca desestigmatizar este sector y apuntar a convertirlo en un mirador turístico donde los barranqueños puedan llegar a tomarse fotografías en los hermosos atardeceres que desde este lugar se pueden observar. Desempleados convocan a los interesados a una asamblea este sábado 21 de enero en la cancha polideportiva de Cotraeco en el barrio Garán. Aseguran que sí hay empleo este año en Barranquea Bermeja y reclaman esas oportunidades. Les hago la cordial invitación a toda la gente de Barranca Bermeja, más que todo personal de montaje, personal tuberos, baileros, ayudantes y a las mujeres también que estén, que estén capacitadas y no capacitadas. Mañana a las 3 y media de la tarde los invitamos en la cancha, la cancha del barrio Galán, la cancha Contraeco, y allá estaremos todos reunidos para unir la mano de obra barranqueña y hay muchos trabajos que van a comenzar este año y necesitamos el apoyo de la gente para reclamar las vacantes que van a haber para la gente de aquí de Barranca Bermeja. Sí, ya hemos hablado con algunas empresas. Ayer estuvimos reunión con unos empresarios y ya nos dijeron que en la otra semana nos vamos a reunir para a ver oportunidades laborales para la gente acá en Barranca. Como hay otras que han sido negativas que no han querido, pero estamos haciendo el ejercicio con la gente de nosotros para poder lograr ese objetivo de que se le dé más oportunidad a la gente de Barranca. Y en otras informaciones, unidades de policía llevaron a cabo controles en hoteles y hospedajes de la región, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad y medidas de seguridad. Unidades del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en coordinación con los comandantes de estaciones de policía, realizaron controles en hoteles y hospedajes de la región, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicando el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana en su artículo 92. El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio viene adelantando acciones contundentes con el fin de evitar la informalidad en el sector turístico, la estafa y la extorsión se han venido realizando capacitaciones a prestadores de servicios turísticos, recepcionistas y administradores, con el ánimo de prevenirlos y capacitarlos en la temática del control ...que deben ejecutar a las personas que se hospedan en sus establecimientos. Además, realizaron campañas y actividades de prevención... ...con unidades del nuevo grupo Antisecuestro y Antiextorsión... ...capacitando al personal de estos establecimientos... ...para evitar que se presenten este tipo de delitos. Asimismo, se han realizado controles con entidades locales... ...y de cada una de nuestras especialidades... ...en los cuales hemos evidenciado algunos establecimientos... ...que no cuentan con los requisitos mínimos legales para su funcionamiento. Enviamos un, una invitación especial a cada uno de los prestadores de servicios turísticos para que contribuyan, para que se formalicen legalmente y puedan funcionar con el fin de evitar novedades en el Departamento de Policía Magdalena Medio. El propósito fundamental de estas actividades fue verificar que los establecimientos contaran con el Registro Nacional de Turismo vigente, cumplieran con las normas de salubridad, actualizar el registro de huéspedes y acatar las normas de medidas de seguridad. 6.18 en Colombia, el secretario de Hacienda y Tesoro Juan Pablo Ariza Castañeda anunció que continuarán trabajando por generar empleo y oportunidades a los barranqueños con descuentos de impuestos predial e industria y comercio a diferentes sectores de la ciudad. Comentarle a los barranqueños que comenzamos el 2023 con buenas noticias. Con respecto al año 2022 hubo un recaudo significativo de 300 mil millones de pesos. Para el 2023 esperamos sobrepasar la suma de 362 mil millones de pesos, una rebaja en los intereses que van a tener los deudores morosos del impuesto predial. Vamos a tener un descuento por pronto pago en el impuesto predial del año 2023. Vamos a seguir teniendo un descuento del 40% a los extractos 1 y 2. Vamos a seguir con los descuentos de las madres comunitarias en cuanto al impuesto predial. En el sector hotelero seguiremos con ese beneficio hasta el año 2024. En cuanto a industria y comercio, la rebaja en la tarifa en hoteles, en bares y demás. Este año seguiremos rebajando los impuestos, aumentando el recaudo o los ingresos para mejorar la calidad de vida y aliviar el bolsillo de los barranqueños. Porque con el dinero de los impuestos realizamos obras para el beneficio, generamos prosperidad y la prosperidad genera felicidad a los barranqueños. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la CIDA Infantas, donde copetrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimientos del Corregimiento del Centro. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. En el centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de la pícola Fomarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pico la Famarca eh, nació hace aproximadamente tres años. Hace tres años decidimos formalizarnos como, eh, como emprendimiento, como proyecto productivo y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Estas herramientas, digamos esta que es la prensa, es aprovechar al máximo eh, la miel que queda en la cera del opérculo, digamos como para tener un margen de, produ de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el de de deshumidificador de miel, es para garantizar la que la humedad de la miel vaya en su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas en mi caso, pues esto siendo una, una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de, de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un, un gran impacto ambiental. El blog del Pregonero en el Corregimiento El Centro.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 Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez, antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos, 316-827-9046.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 Nicole Marín, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería, calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar.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 Jugadores de diversos lugares del país participan de esta academia que ya tiene sede en México. Club Deportivo Calidad es una academia que nació en la cancha de fútbol del barrio San Martín cuando la misma era un potrero. Hoy esta academia tiene sede en varias capitales del país y ha llegado incluso hasta México. Así lo cuenta su director técnico. El Club Deportivo Calidad nace en el barrio que queda al frente del barrio San Martín, Los Pumarrosos, ya en aquella cancha que bueno hoy, hoy gracias a Dios, eh, el gobierno pues la, la modificó, la arreglaron, la cancha centenario Pero este club nació en aquel potrero que, que llamaban así También el entrenador explica cómo ha sido este proceso de formación Que según él no ha sido fácil Hemos tenido a lo largo de, de estos años un crecimiento grande Aquí en Colombia tenemos tres sedes, eh, estamos haciendo una cuarta sede, tenemos una en Barranquilla, otra en Cali, otra aquí pues en Barranco Bermeja y pues queremos hacer una sede más en Buenaventura. En México pues contamos con una sede también, allá pues jugamos cuarta división con ascenso a tercera división Golden. Esta academia ya ha dado frutos con figuras que se destacan en el fútbol internacional. Muchos sacrificios, sí de poder como tal de estar ahí en la constancia en la perseverancia, de hacer las cosas eh, full bien, porque de esto se necesita trabajar serio y hacer las cosas bien y bueno, no ilusionar a nadie, siempre hablando con la verdad. De las 8 de la mañana y durante la semana, el Club Deportivo Calidad lleva a cabo sus entrenamientos en la cancha sintética multiparque en el barrio La Esperanza. Básicamente nosotros tenemos ahorita mismo un aproximado de unos 13 jugadores en México, al cual pues allá también tenemos unos convenios como lo es con el equipo de Venados de Amecameca, tenemos también un convenio por parte del profe Miguel, ¿sí? con el Pachuca de México. Y bueno, eh, a lo largo de esos muchachos que hemos estado enviando, hay algunos jugadores que tenemos ubicados en, en, en algunos equipos allá. Con la esperanza de dar grandes figuras en el fútbol colombiano, la Academia Club Deportivo Calidad sigue con su preparación justamente en el barrio La Esperanza. Y precisamente jugadores de la Academia Club Deportivo Calidad hablaron para Enlace Noticias sobre las expectativas que tienen frente a su desempeño como futbolistas. Las prácticas de este club se dan en el multiparque del barrio La Esperanza. La presencia de Enlace Noticias en el multiparque del barrio La Esperanza recoge las ganas de los integrantes de la Academia Club Deportivo Calidad de ser figuras del balompié colombiano. Me ha servido la experiencia, me ha servido bien, porque he tenido varios pasos que... Importante. Sí. Por medio de, de mi entreno allá en Cali, entonces yo entrenaba allá en una cancha con el profesor James y el DT llegó y pues fue como una reclutación Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien, me alegra estar acá, me han recibido muy bien, me siento cómodo con el equipo y... Pues me han acogido muy bien, me siento bastante bien aquí en el equipo. ¿Es que espera llegar bien lejos en el fútbol? Claro, espero llegar bastante lejos. ¿A quién admiras? Pues admiro jugador, admiro a, a Messi y a Neymar, son mis jugadores favoritos. De la mano del profesor Ibargüen, estas jóvenes promesas del fútbol transitan por el arduo camino de la victoria. Tras la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023, el gobierno de Santander anuncia lo que será la mega obra del malecón de Topocoro en la represa de Hidrosogamoso. Este es el render del malecón proyectado. La gobernación de Santander ha dado a conocer lo que es el proyecto de malecón en el base de Topocoro, una apuesta del mandatario de los santandereanos Mauricio Aguilar Lutado, en su último año de gobierno. El gobernador Aguilar Hurtado ha destacado esta semana lo que ha sido la aprobación de la Asamblea Departamental de Recursos de Vigencia Futuras para este megaproyecto turístico en la represa de Hidrosogamos. Una vez aprobada la ordenanza que garantiza los recursos para esta iniciativa, el gobierno seccional ha dado a conocer este render que muestra los alcances de la obra proyectada. En medio de críticas y aplausos anuncia entonces el malecón de Topocoro con la aprobación del proyecto de ordenanza 005 de 2023. Y con esta importante información culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles para que continúen con nuestra programación. Feliz noche.